Un es, argentino sí, que está entre los 10 mejores estudiantes del mundo y jugando ahí para quedar en primer lugar. Bueno, porque hubieron 7.000 postulaciones de 150 países y es un orgullo para nosotros tenerlo acá en desde la redacción. Le damos la bienvenida. Hola, Nicolás. Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo Mucho estás? gusto. Escúchame, ¿tres carreras en simultáneo estás haciendo? Actualmente no. Ah, eh, estoy con eh, la tesis de grado de una carrera que ya estoy finalizando, que es la sí. de Ingeniería en Informática, sí. pero he llegado a estar sí, cursando las tres en, ah, en paralelo. Ah, bueno, sí, porque nosotros estuvimos estudiándote y estaban las licenciaturas de Matemática y Física. Sí, eh, Ingeniería Informática en UADE y sí. Física y Matemática en la UBA. ¿Y esas que están en stand-by? No, no, no. Eh, de terminaron. hecho, eh, estoy, estoy claro, estoy de a poco regularizando la situación porque me quedan algunos que otros finales. Mi ah, plan ahora cool. era concentrarme en la tesis de grado, oh. pero sé que no me consumía todo el cuatrimestre, entonces mi idea era meter algún que otro final para arrancar el año que viene con el segundo año de cada carrera. Yo lo que hice fue meter el CBC, el primer año de física y el primer año de matemática. Entonces okay. todavía ver, me falta que... para Nico, continuar. En, entonces, ¿las tres carreras las fuiste llevando de manera simultánea? O sea, al mismo tiempo, lo que una persona estudia uno, vos y llevas con las tres? Sí, eh, eh, pero a partir del tercer año de la carrera de informática, bien, no es que arranqué bien. con las tres a la vez, sino que se fue dando que, bueno, yo buscaba estudiar matemáticas pero no quería dejar informática, entonces me, me probé. Vamos a ver qué pasa, dije, probé y terminé estudiando no, pero, las, no, las es, carreras. Es magnífico, es magnífico, orgullosos de vos. Eh, Nico, ¿y, ¿y por qué hoy estás en esta instancia entre los 10 mejores alumnos del mundo? Contale a los Mendocinos. Sí, eh, la nominación me la hizo Barqui, la Fundación Barqui, con uh -huh. Chec ...que son quienes organizan el Global Student Prize... Uh -huh. ...es un premio que hacen todos los años... ...de hecho... Eh, sé que mucha gente no se habrá postulado pero porque capaz no lo conocía, así que los invito en el año que viene a, a que se inscriban, uh -huh. uno se postula es en, en, en el caso del año pasado fue en abril eh, se busca un perfil, no es que te tomen un examen para entrar, se busca un perfil de una persona que eh, digamos aparte de estudios, haya tenido un impacto eh, digamos en su cercanía o incluso un poco más allá en lo que con a educación uh -huh. además de eso también si se cuenta con algún voluntariado que se haya hecho, eh, si la persona cuenta con algún proyecto propio, si tiene un emprendimiento. Así que son, son varias las cosas que se tienen en cuenta, pero no es que te hacen un examen para, para entrar. Bueno, vos la, la, las carreras ya las tenés, eh, ya nos contaste un poquito y dijiste también que se, se necesita un emprendimiento. ¿Vos hoy contás con algo tuyo? Sí, exacto. En cuanto a proyecto, tengo el, el lo que estoy haciendo realizando de investigación de tesis, que ese sería como mi proyecto para mí eh, bastante como importante. Y lo que respecta a lo que sería eh, emprendimiento, soy cofundador de Magnetar, una startup que creamos con unos compañeros de la facultad. Eh, hoy Magnetar se desarrolla es es una desarrolladora de software, de hecho que nace como una, una empresa que quiere solucionar problemáticas sociales, pero que va madurando de a poco hasta convertirse en lo que es una desarrolladora de software. Hoy en día contamos además de desarrollos para terceros con eh, digamos nuestro proyecto Semilla, que eh, si bien no puedo contar mucho, es un proyecto en el cual ya estamos avanzados con inversores, así que eh, la verdad que me, me, es es, una, es algo que quiero a largo plazo, el hecho de que Magnetar se expanda a muchos países. Nico, mientras, mientras ibas hablando, compartimos acá imágenes tuyas que me imagino que fue lo que presentaste para poder ganar el premio y se te ve con, con tu familia compartiendo. Y yo reciente cité una frase que vos de, decís que vos no estudiaste, sino que, que te gustaba aprender. Y uno por ahí se pone a pensar, no ¿cómo fue la formación de Nico? ¿Cómo fue tu historia, tus papás? El, el video se filmó eh, con anticipación, ya sabiendo lo del de top 10. De hecho, mi familia no sabía nada al respecto. Uh -huh. eh, pensaban que era algo más por lo del top 50. Era totalmente secreto y no se podía contar. Eh, es ese video que están viendo ustedes, que es un repaso de varios lugares que fueron importantes para mí. De hecho, ahí se ve eh, una de las ferias en las que estuve trabajando, uh -huh. que es la, la feria de Solano. Si bien ahí yo estoy, por ejemplo, cargando un bolso, eh, que es más para, para el video, es realmente lo que yo hacía en la época en la que estaba en el secundario. Yo bajaba bolsones de ropa y los armábamos y se vendían medias en verano y anteojos de sol en perdón, eh, medias en invierno uh -huh. y anteojos de sol en verano. Y. Vengo, de, bueno, ahí vieron, pudieron ver a mi abuela, mi, sí. mi familia, se me ve a mí con el libro de matemáticas que me regaló mi abuela, que todavía lo conservo, que es un libro que me cambió la vida porque eh, yo era, desde muy chico, me gustaban las matemáticas y ese libro me impulsó en lo que sería el estudio de las matemáticas. Hoy eh, este, estamos todos los argentinos orgullosos de, de vos porque estás en este top 10, pero, pero no ha sido tan sencillo, ¿no? No ha sido tan fácil para vos estar en esta instancia, estudiar? Digo, tu familia no estaba en la posición más cómoda, ¿verdad? Es que en realidad yo no conocía nada del Global Student Price. Es que esto no es, no es que yo apunté al Global Student Price. Esta era mi vida diaria que, digamos, ahora un poco se expone, ¿no? Yo, mi, mi objetivo es ser científico y trabajé para eso. Me, me esforcé y me metí garra porque tengo el objetivo bien definido. Quiero ser científico, uh -huh. quiero hacer investigación eh, pero en áreas muy concretas las áreas que yo quiero involucran eh, conocer las tres áreas de computación matemática y física por eso que no es casualidad que haya estado en, en estas carreras sino que fue planificado o sea yo apuntaba a áreas tipo computación cuántica o áreas que involucren un poco más como hay una teoría de grafos muy compleja que se llama la teoría de wolfram que es bastante reciente que son áreas muy particulares que involucran estas tres cosas y digamos Ahora con el Global Student Price. Eh, se, se pone en foco la educación y eso es, creo que para mí es un poco más importante incluso. De hecho, en la mayoría de las veces que, que salgo en medios, trato de siempre eh, dar un consejo a esos chicos que seguramente Ay, me, me estén mirando y, sí. y, y recomendarles en cuanto a estudios que, que no abandonen, que sigan adelante, o sea, que, que conozcan herramientas, que investiguen herramientas como el sistema de becas, por ejemplo, sí. eh, porque creo que capaz, más allá de mi historia, eh, lo importante es ¿Motivar? que ellos... Se sientan motivados. Totalmente. De hecho, compartile a esos chicos que tu historia, como yo te decía recién, no ha sido del todo fácil. Eh, tu, tu papá este, cartoneó, bueno, contanos, contanos un poco de todo eso. Mi papá hoy en día trabaja en la obra de construcción, sí. uh -huh. eh, digamos, él siempre fue ese palo, estuvo haciendo changas, eh, siempre eh, todo, todo lo que tenga que ver con, con la parte de ser albanil. Eh, eh, hubo un tiempo en el año 2002-2003 que aproximadamente dos años él pierde el trabajo y para que yo no deje mis estudios primarios y en palabras de él, que no viva lo que él pasó, mm. eh, él salió a cartonear fue es, es eso, básicamente. Y tu mami y tu abuela también, digo, haciendo lo posible para tener la diaria. Contando eso de, de tu abuela, y, y me uno sí. acá porque comentabas que recién que tu abuela te regaló un libro cuando eras chiquito. ¿De qué era el libro? Me llama la atención. ¿Te acordás el nombre de ese libro? Porque es impresionante cómo sí. de, de chiquito no a uno le puede marcar tanto en un futuro como para ayudarte. De hecho, no sé si puedo mostrar, pero... Oh. Lo tengo acá conmigo. Ese libro te lo regaló tu abuela cuando tenías eh, nueve años. Hasta, está blurreado el fondo. Uh -huh. eh, bueno, justo puse el blur de la cámara. Pero es eh, curso de orientación escolar uh -huh. de la editorial Aula, que es el de matemática específicamente. Eh, sí, es, es un es un Digamos que es un manual. Bien. Uh -huh. no es un libro que te cuente, no es un libro de divulgación, que de hecho sería lo más recomendable eh, para el que quiera iniciarse en matemáticas, siempre un libro de divulgación que te va contando modo historia ciertos problemas y te los introduce de una forma amigable. En este caso yo era muy apasionado por las matemáticas y siendo eh, un manual, aún así me, me digamos eh, lo leí todo, eh, de hecho había todavía me acuerdo que los últimos capítulos no los pude leer a partir de trigonometría. Eh, a ver el libro de nuevo, voy a la parte de trigonometría. Y claro, los temas que me quedaban eran trigonometría y ecuaciones diferenciales. Me faltó poquito para terminar el libro. Pero, es pero esa edad no, no pude. ¿Tenías nueve? ¿Cuántos años tenías cuando te lo dio tu abuela? ¿Nueve años? Lo empecé a leer a los nueve y más o menos a los doce ya fue que, que fui dejando, porque ya empezaba la secundaria y sabía que el contenido se lo iba a ver en la secundaria. Eh, de hecho, empiezo, y me acuerdo, la, la, primera, la primera clase de matemática del secundario eh, fue con sistemas de ecuaciones, y claro, en ese momento yo ya sabía, y mientras la profesora estaba preguntando cómo lo podíamos resolver, yo ya lo estaba sacando con la cabeza, porque claro. venía de una práctica de un libro que me me hice ir un poco más allá incluso que eso. Y, de hecho, eso lo seguí haciendo todo el secundario. Pude empezar a hacer mucho cálculo mental. El cálculo mental no es no es hacer matemáticas, en realidad. Mm. El cálculo mental es ejercitar la cabeza. Porque vos, lo, vos podés ir perdiendo el cálculo mental con el tiempo, incluso lo puedes volver a ganar con práctica. Eh, pero lo que sí, el hecho de tener problemas y poder concentrarse en lo que la profesora está hablando en lugar de estar copiando, eso a mí eh, me cambió un montón. De hecho, en muchas de las clases de la universidad donde pude llegar a hacer eso, las he disfrutado más. Es exactamente lo que me pasó en el secundario. El ir con una base a la clase es diferente que en la clase te enganchen con el tema de cero. mira cómo en consejo, Nico, acabas de dar. Bueno, eh, esta nominación, eh, como uno de los mejores alumnos, te llega también por tu aporte a la sociedad. Y entre eh, esos aportes está hasta haber ayudado a un vecino a enseñarle a programar, ¿no? A varios. si sí, yo a conté ah. el caso de, de, de Víctor, que fue mi portero cuando vivía acá en Capital. Yo viví un tiempo en Capital, después fui a Lomas, volví a Capital. Y cuando estuve en, en la primera vez en Capital, Víctor fue uno fue mi portero. Yo me salía temprano de mi casa, siete y media de la mañana, volvía tardísimo, once de la noche, y era el portero el turno de noche y me quedaba con él tomando un mate y hablando cosas del día y en un momento bueno él me, me comenta esto de que le interesaba el tema de la programación pero bueno él estaba como portero eso le consume tiempo eh, y mm, hicimos como como una ruta o sea creo que de esa charla a los dos meses me dijo bueno empiezo sí, <risa> hicimos como una ruta en él una empezó o sea, no, por, re, por eso le, le preguntaba por este aporte eh, ¿Qué has hecho? ¿Qué? Hoy en día él se encuentra... si sí, hoy, hoy el día él se encuentra trabajando como desarrollador semisenior back-end en Mercado Libre. Que es un, un, wow. es un puesto un poquito... O sea, uno está como junior, ¿no? Después como senior, después como senior va como creciendo. Él, por suerte, puede entrar como semisenior. Eh, de hecho, bueno, eh, estoy al día, yo me, me sigo hablando con él y eh, es mucho mérito de él. O sea, si bien yo fui quien lo vio, es mérito de él porque nosotros teníamos todas las semanas dos, cuatro horas de llamado, donde yo capaz de, lo llenaba de información y él después es que el iba por su hijo, cuenta. Pero eh, es decisión de él. Y es con esto el, te, te el interrumpo, ver, te perdón, para, para ir terminando. El mérito, cuando uno estudia, más allá de, lo, de los profesores, de lo que sea, es de uno mismo y eso... No nos los puede quitar nadie. La verdad que sos tan joven con, con, con tantos títulos y tantas cosas que, que nos encanta el, el ejemplo que das y que hayas pasado por acá. Y bueno, esperemos que ganes el premio. 100 mil dólares. Impresionante. <risa> Muchas ¿Cuándo gracias. Es? ¿Cuándo sabemos quién va a ganar? Sé que es a, a final de mes, ¿Sí? o sea, no sé bien exactamente la fecha. Sí, exactamente. sí me enteré hoy que es un jurado de 200 personas, wow. eh, que es internacional, que están ahí viendo a todos los candidatos. No se puede hacer nada al respecto, es en base a lo que, digamos, las postulaciones anteriores, la, la primera postulación, la información que se cargó. Así que bueno, Bueno, Pero ya eh, estar entre mejores ya es un montón, o sea, el premio... Sí, pero para mí, yo, yo no me lo esperaba. Nico, muchísimas gracias. gracias, muchísimas gracias por eh, haber estado acá con nosotras y te deseamos lo mejor. Gracias por, por todo Muchas lo que Muchas gracias. Tenés.